Bueno, y mucha atención que hay un refirrafe, un, enco, un encuentro, digámoslo así, un encontrón entre el Fiscal General de la Nación y el Presidente de la República, el señor Gustavo Petro. Todo a raíz de que eh, hace eh, apenas unos días eh, el periodista Gonzalo Guillén de la Nueva Prensa pues, ha venido denunciando eh, un evento eh, eh, macabro que ocurrió en Colombia donde un investigador del de CTI le pidió eh, al fiscal Daniel Hernández impedir cientos de homicidios eh, específicos del Clan del Golfo y luego le envió unas constancias al fiscal Daniel Hernández vía WhatsApp, donde le explicaba eh, o le mostraba con recortes de prensa y demás noticias que iban saliendo como cada una de las personas que él había eh, dicho que podrían eh, eh, ser asesinadas eh, por el Clan del Golfo, eh, pues eh, las habían ido asesinando y que este fiscal no había hecho nada, absolutamente nada, para impedir esos asesinatos, pese a que él tenía sobre su pupitre, sobre su mesa, sobre su escritorio, toda la información que este investigador del CTI le eh, había ido presentando, pues él... Eh, presidente de la república Gustavo Petro el día de ayer le pidió al fiscal general de la nación al señor Barbosa que por favor se pronunciara frente a esto y que el pueblo pues merecía explicaciones eh, frente a, a esa situación que había denunciado el, el periodista Gonzalo Guillén. Y me parece que es apenas lógico que el presidente de la República le pida al fiscal general de la Nación pues que entregue explicaciones sobre un caso específico que la prensa está preguntando, pero que también la población, el pueblo necesita saber qué es lo que está ocurriendo. Pues ante esto eh, el fiscal Barbosa se vino contra el presidente Gustavo Petro y dijo que el presidente Petro pues ahora era un dictador, que ahora era un hombre que se dedicaba solo al Twitter, que se eh, pusiera a gobernar el país y que eh, él no tenía pues jefe, que, que, que el fiscal general de la nación se elige y que no lo manda a nadie, que él hace lo que él dice y que no se metan en justicia. Ahora, aquí hay que aclarar primero que el fiscal general no es juez de la república, no es un magistrado de ninguna corte de la república. El, el fiscal general es la entidad del estado que acusa ante eh, los jueces de la república, ante la justicia de la república, es, es la entidad que investiga y que luego acusa para que eh, una persona sea llevada a juicio o no. La fiscalía investiga y decide si una persona puede ser llevada a juicio o no tiene méritos para ser llevada a juicio y si no tiene méritos, pues la investigación se cierra, eh, como el carro el caso de Holman hace poco, pero si tiene méritos, pues acusa ante la justicia, que es por ejemplo el caso, eh, que el problema que ahora hay con Álvaro Uribe Vélez, que no hay ningún fiscal que quiera acusarlo ante la justicia pese a uh, las pruebas que eh, dicen los abogados eh, acusadores que existen. Eh, pues ante esta respuesta del fiscal, el presidente de la república respondió desde eh, España, país donde se encuentra de visita, diciéndole que él era el jefe del estado, eh, que él era eh, el presidente de la república y jefe del estado y que por consiguiente era también el jefe del fiscal. ¿sí? Eh, el fiscal sigue alegando que no, que eso es imposible, que eso no, no puede ocurrir en, en Colombia y... Eh, pues el presidente Gustavo Petro acaba de publicar un un, una foto de la, del artículo 115 de la Constitución Política del País, eh, donde dice, eh, artículo 115, el presidente de la República es el jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. Eh, así pues que eh, el fiscal está bien equivocado, el fiscal es un fiscal con eh, ínfolas de grandeza, que se cree superior a todo mundo, que le gusta tomarse fotos y videos bajándose del avión privado de la fiscalía, que por cierto la gasolina la pagamos todos y todas y ustedes dirán, pero pues vos estás por fuera del país, vos no lo pagás. Sí, pero cada que yo mando plata para Colombia, pues me descuentan los impuestos, a mi mamá le descuentan los impuestos y... Eh, claro entre todos y todas pagamos también esa gasolina los que les gusta tanto que hacen porque la vicepresidenta anda en helicóptero pues el fiscal anda en su avión privado en su jet privado y nadie le dice nada como muchísimos otros funcionarios del estado sí pero aquí lo importante es que lo importante es que tenemos que decir que hoy hay un fiscal en Colombia que no va uh, uh, investigado prácticamente a nadie que no ha resuelto un solo caso porque aunque hace pocos días se le entregó un caso que yo mismo denuncié ...y que aunque era un caso muy fácil de resolver... ...porque fue un caso que yo mismo denuncié... Eh, ...del señor este que amenazó al presidente de la República... ...y que salía ahora con, eh, por, por TikTok eh, eh, a decir... ...que resucite Carlos Castaño, que vuelva Carlos Castaño... ...para que acabe con esta gente... ...y si me encuentro el presidente, abro comillas... ...yo mismo le hago lo que no sé qué... ...palabras que no quiero yo volver a pronunciar... ...pues a pesar de todo eso y que le mandamos los videos... ...que yo mismo los mandé porque un, una persona de la Fiscalía... ...me contactó y mandé toda la información... Pues 24 horas salió el señor a decir, el señor fiscal, caso resuelto, sabemos quién es la persona, esto, lo otro, más aquello. pues ¿Cómo no iba a saber si yo le entregué todos los datos? Claro que sí. Eh, pero a pesar de eso, hoy ese señor sigue libre, sigue trinando eh, eh, y diciendo por redes sociales lo que le da la gana y el fiscal general de la nación no hizo absolutamente nada, ni siquiera llamarlo a una sola indagatoria. Lo mismo que han hecho con ese señor Andrés Escobar de Cali, paramilitar. Para militar en Cali y hoy aspirante al consejo en Cali y nadie dice absolutamente nada, ningún fiscal dijo absolutamente nada, pero hoy no, el presidente no le puede preguntar al señor que vaya y que y que diga eh, qué es lo que ha pasado con unas, unas investigaciones que no se han adelantado, que dé explicaciones a, a, a la nación, al pueblo, de por qué algunas cosas siguen ocurriendo, de por qué algunas cosas ocurrieron sin que la fiscalía intervenga, y él dice, no, es que no señor, es que usted no puede venir a preguntar nada, usted dedíquese a gobernar, usted dedíquese a ser presidente, no a ser trinos ni a preguntarle al fiscal nada, porque aquí hay una separación de poderes, ¿cuál separación de poderes? puta ...cuál separación de poderes... ...si aquí lo que... ...lo que, lo que, lo que usted simplemente... ...es un ente, el ente acusador... ...es el fiscal pero el ente acusador... ...la justicia actúa ya por su lado... ...los jueces y toda la rama judicial... ...actúan por su lado... ...pero usted no es juez... ...usted no es juez... ...el fiscal general de la nación no es juez... ...es solamente el ente del Estado... ...de la parte civil que acusa... ...ante los jueces... ...para que los jueces puedan... ...determinar una sentencia... En caso tal, un fiscal pide y, y una pena. Puede decir, pido que se condene a 25 años, y el juez mirará si eso es posible o si no es posible. Pero un fiscal no es juez. Entonces, esto es muy grave. Y sabemos que este señor, pues tiene unas ínfulas de grandeza, que quiere ser candidato presidencial y que quiere aprovechar estos momentos, estos momentos de polarización del país, para irse contra el gobierno. Porque hoy irse contra el gobierno es lo que él piensa que le podría dar votos para su posible aspiración a la presidencia de la República de Colombia. Pues nosotros, los colombianos y colombianas, tenemos que estar advertidos de lo que va a ocurrir, advertidos de lo que está pasando. Hoy acabo de decir ese señor fiscal en la W Radio que el presidente de la República podría ser llamado a indagatoria en la fiscalía, que podría ser llamado a declarar, ¿y por qué delitos?, Podría ser llamado a declarar, dijo el fiscal O sea, como quien dice, aténgase que si usted me sigue preguntando Por todas esas mafias y por todos esos bandidos a los que nosotros hemos defendido Entonces el que se va a ir para la cárcel es usted Pues no, el presidente no lo pueden meter a la cárcel el, Cierto, él tiene una protección especial por ser presidente de la república Pero que lo va a joder, lo va a joder estos nueve meses que le quedan eh, de, de fiscal general de la nación Se los aseguro hoy, guarden este video el fiscal de la general de la nación en Colombia se va a dedicar durante los próximos nueve meses a joder a este gobierno. Y no solamente a joderlo en Colombia, sino también a nivel internacional. Ya lo anunció hoy en la W Radio que va a ir a organizaciones internacionales y ante instancias internacionales para denunciar según él a Gustavo Petro porque no le deja hacer lo que quiere. Pues hacer qué en última ese hijo de madre no ha hecho nunca nada. O sea, ya va a cumplir cuatro años y no ha hecho nada. ¿Cuál? ¿Cuál de la mafia en Colombia ha sido desarticul desarticulado porque ese señor ha investigado? ¿Cuál mafioso ha sido desarticulado porque ese señor ha investigado? No, mentiras, falsedades que es lo que dice el señor Entonces... Eh, tenemos que estar pendientes y hay que cuidar al presidente de la república porque los ataques que se vienen ahora desde la fiscalía general de la nación son muy graves de mí se van a acordar, se los digo hoy y vuelvo y lo repito, guarden este video porque ese señor se va a venir con toda contra el gobierno nacional pero cuando digo con toda es con toda y como sabe que el presidente no lo puede meter preso porque sabe que no pues lo que va a hacer es que se va a venir contra los funcionarios de este gobierno Así pues que todos a estar preparados a defender este gobierno de las garras del fiscal general de la nación que no ha hecho nunca nada para poder aplicar justicia en el país, pero que hoy lo va a hacer todo para atacar al gobierno de Gustavo Petro, porque él es lo que busca ser candidato presidencial y tener la bendición de la derecha y ultraderecha del país, de ultra, ultraderecha, narcoparamilitar y mafiosa, y lo hará absolutamente todo. Por eso no toca un solo mafioso. Por eso ahorita que hablan de lo del tema del Ñeñe Hernández, no toca ningún solo fiscal que haya tenido que ver con los casos del Ñeñe Hernán, Hernández o ningún fiscal que hoy eh, eh, pueda tener en sus manos información que indiquen que el anterior presidente Iván Duque sí recibió financiación del Niño Hernández y de otros narcotraficantes a través de ese señor entonces a todos y todas muy pendientes de mis redes sociales, aquí les vamos a ir a estar contando, les vamos, a, a, ir a, les vamos a, a ir diciendo qué va ocurriendo con todo esto, y tenemos que juntarnos en una gran comunidad, en una gran sociedad, para rodear al presidente de la república, para rodear los buenos funcionarios, porque puede ser que salga uno malo, y pues si sale uno malo se tendrá que ir y tendrá que renunciar tendrá que responder ante la justicia, pero ellos no atacan a los malos, porque los malos son sus socios, ellos atacan a los que son buenos, y que pueden servir para generar un cambio en Colombia entonces síganme acá en mis redes sociales vamos a estar pendientes yo soy Jennifer Usuga y nos vemos más tarde en Conecta Colombia chao chao